Entonces, se escucha bien, si ¿Sí se ve bien La primera pregunta que veo, que es la que vamos a responder Ahora, este es el podcast de la taberna de rol En el cual invitamos a otros DMs Y charlamos de algunos temas que están relacionados con el rol En este caso, como pueden ver, arriba a la derecha El tema de hoy es DMs agotados Que es cuando un DM se cansa un poco de dirigir O tiene que... Eh, alejarse un rato del juego porque, ah, por muchas razones, que vamos a explorar hoy. Así que, sin perder más tiempo voy a invitar a las personas que nos van a acompañar en esta charla, que son Pimiento de Daozy. Eh, Pimiento, muchísimas gracias por estar aquí. El honor es todo mío, de verdad. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo con ustedes y quiero decirte desde ya que cualquier pedacito de sabiduría que pueda emanar de, de mí en este momento, es en gran parte resultado y consecuencia directa de la gente que me ha acompañado durante este último tiempo. Les voy a mandar un saludo especial a mis compañeros de dados y deudas, Simo Peloso eh, y Luvatar en Mian, y también a el COPE que se nos hace la música de cuando en cuando y... no sé. Quiero decir que muchas cosas de lo que diré acá son no soy yo, somos nosotros. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte y a todo el contingente de ha sido. Y nuestro segundo invitado es Adrián, o Adria como lo conocen si están en el servidor de Discord. Es uno de los moderadores más, más conocidos, con más mensajes tal vez en el servidor. Así que Adrián, un gusto tenerte acá con nosotros. Eh, un placer aceptar la invitación y estar acá. Eh... No, no, no estoy medio así que estoy más nervioso que creo que ustedes eh, pero con mucha mucha gana de estar y eh, es un muy buen tema a todos nos ha pasado es verdad, es verdad y bueno, no tengo mucho más no como problema. presentación no hay problema, vamos a seguir escarbando más adelante en las experiencias de cada uno así que antes de empezar lo vamos a dejar con la intro del podcast y después vamos a Bien, volvimos La intro esa está buenísima, hace un montón que no la escuchaba <risa> eh, Esa la hizo Max y Lucía Saludos para él. Bien Como dijimos, DMs agotados ¿Qué se trata? Es, es este cansancio que eventualmente les va a pasar A cualquiera que esté dirigiendo O tal vez, y nunca dirigieron y fueron jugadores Tal vez se encontraron con algún DM un poco decaído o que no tiene ganas de jugar en la sesión y no saben por qué vamos a explorar un poco eso lo primero que que con... vamos a abrir la noche es ir pedir... a ustedes yo sé que les pasó pero quiero preguntar cuándo fue la primera vez que se sintieron cansados, agotados o quemados de dirigir y les dio culpa esto porque a mí, sí, a mí sí, yo siento que hay, hay una pequeña obligación Tal vez esté mal o bien, pero me dio culpa en aquel momento. Eh, quizás se remite a las primeras veces que empecé a, a jugar rol que fue muy pequeño, digamos, sin supervisión adulta, por decirlo de alguna manera. Por eso me encanta que existan estos espacios donde se pueden visibilizar experiencias ajenas, me encanta que exista escuelita de rol por ejemplo, donde la gente puede decir como ¿Me pueden enseñar? Por favor, porque yo aprendí... Eh, tropezándome con un manual pirata en internet De Dungeons and Dragons segunda edición Ahí tuve una introducción a las matemáticas cuánticas Con, la, con el GAC 0 y el Tacu 0 y todas esas cosas Pero yo tenía como 13 años o algo así Y empecé a, a mostrar este juego nuevo y extraño A los compañeros de mi curso Y yo sin saberlo de un momento a otro Y sin tener experiencia en nada Estaba mastereando una campaña general para 14 personas que era muy informal, era, era una cosa muy, muy de niños, muy de esto, un juego, qué sé yo pero llegó un punto que me llegaban papelitos en, en clases y yo como, pero qué pasa si estamos en una prueba y reviso como, oye, mi personaje está en el bosque, ¿qué veo? y bueno, eso en algún momento eh, lo tuve que, que parar porque estaba estudiando y era muy importante lo que estaba haciendo, No estaba un poco reventado ya de estar completamente siguiendo una historia tan extraña de, de 14 no sé pequeños que estaban tratando de explorar todo el mundo de fantasía, no sé pero creo que la primera vez que pude haber dicho como oh, acá hay algo que puede ser Incluso un poco doloroso, un poco dañino, quizás, dentro de, de esta bonita experiencia que es sentarse a jugar rol. Fue también ya más en la adolescencia, jugando hombre-lobo, con unos 16, 17 años, donde dentro de mi mesa, que eran mis amigos, eh, mis queridos compañeros adolescentes también empezaron a traer problemas fuera del rol a, hacia el rol. Entonces empecé a notar cómo habían dos personajes en particular que trataban como de hacer explotar sus problemas personales contra sus personajes. Y eso derivó en PvP en algún momento con Hombre Lobo, es un juego lleno de, de violencia y brutalidad. Y eso terminó que en un solo asalto el personaje de uno de mis jugadores perdiera la cabeza por la garra gigante de su compañero de manada. Así que ahí, claro, como hay que tomarse esto como... A los 17 años uno no, no, no dice nada, así que adelante, pero, pero claro, uno necesita herramientas para empezar a, a procesar todas estas emociones que pueden salir en el rol, que se pueden generar... Uno se puede quemar con la gente, con la historia que está contando y con los juegos que está jugando, entonces está... Perfecto, me parece maravilloso que me hayan convocado acá a hablar del cansancio del, del storyteller, porque sí, necesitaba compartirlo con alguien y escuchar también experiencias eh, Genier. otras. Genial. Bueno, ahí vamos a explorarlo. Adrián, contanos un poco también. Eh, primera vez de, de sentirme frustrado. Eh... No me acuerdo la primera vez, honesta, el punto específico. Pero creo que casi todas las veces que, que me ha pasado esto de estar agotado con, con una sesión, eh, lo primero lo, lo sentís mientras estás eh, en la misma partida. Eso es sentir que estás hablando a, al aire o, o que vos venías eh, motivadísimo con, con muchas ganas de algo y que es, es, está siendo como sin sentido y que la respuesta no es, no es la que vos estás buscando, no, no es la que querés. Eh, creo que ahí fue la, la primera vez que sentí frustración porque era como... llevo días preparando esto y nada. <risa> y lo, sí, eh, te da una culpa bastante fuerte. Una culpa fuerte porque vos decís, es, es, es mi culpa, te eh, hice mal y... Eh, te, te, te, te satura esa, esa situación y eh, a veces te saca las ganas de querer la siguiente sesión. Y, y también la frustración, no sé, depende de, de cada uno. Tal vez la sentís vos y los demás no. Pero eh, creo que la primera vez fue con, con una mesa entre amigos directamente donde les estaba hablando y el celular. <risa> El celular eh, este, ese, de eh, enemigo de, de Claro, entonces estaban todos mirando para abajo y yo eh, haciendo gestos al aire, eh, tratando de jugar con las voces para, para agregar cosas que no, no, no tenían sentido. Porque ver, sí tenía sentido, ellos estaban metidos, pero uno no, no, no lo ve a veces. No. Es, es difícil cuando, cuando uno está, está pasando por esto, lo que yo me di cuenta es que no, no, no lo estoy poniendo en mi corazón a la... Yo sé que realmente me gusta jugar, estoy seguro que la gente con la que juego sabe que me encanta jugar yo no estaría vestido violeta con cámara, ¿no? no sé <risa> <risa> <risa> eh, pero cuando llega este momento de, de que estoy cansado eh... Siento que mi corazón no está en la actividad, de que lo que estoy diciendo no me sale realmente adentro. Es algo que me recuerdo de memoria y, y es feo, es feo. Porque además tal vez te puede pasar que, vamos que no están mirando el celular, supongo que están todos mirándote y te están prestando atención. Y están en el juego, vos no. Y, y como DM es, es un papel importante. También me pasó, varias, no recuerdo para particular. Así que vamos a, vamos a explorar un poco eh, Dentro de las tareas del DM son, ¿Qué es qué, qué, Para ustedes, digamos, qué es lo que más los estresa? Y qué hacen para relajarse un poco Ahora vamos a cambiar eh, ¿Qué es lo que más me estresa con la tarea de DM? Claro. Eh... Relacionado con el tema, ¿no? Sí eh... Creo que lo, lo que más me estresa es cuando estoy viendo eh, que yo en mi mente creé una, algo que <risa> iba a ser grandioso, que iba a ser muy llamativo, que para mí iba a ser épico, que iban a estar todos agarrados de la silla y cuando lo quiero hacer, no me salió, o no me sentí yo mismo en ese eh, ambiente. Que lo que transmití no fue lo que, lo que, lo que yo quería decir. Eh, les, les quiero explicar eh, va a ocurrir un rayo, una tormenta, la lluvia, todo, y cuando le dije, bueno, para mí tal vez lo hice bien, y, pero es, bueno, cayeron tres gotitas y eso, es algo que me estresa muchísimo. Eh, sentir que, que no pude transmitir lo que yo quería planificar, ¿bien? que la creación no la había podido planificar y termina quedando como que lo improvisaste. Eh, y, no es, esa es una sensación fea que te quede como que lo improvisaste cuando le pusiste toda la garra y que eso no se note es es lo que a mí un poquito me frustra de mí, como mío Bien, yo, yo Bien. también comparto un poco esa sensación porque hay un tema con las expectativas que tenemos, que nos creamos y luego vamos viendo desde nuestro propio pellejo cómo se están cumpliendo uh -huh. o no se están cumpliendo y muchas veces... De repente uno empieza a trastabillar, es como si se tropezara con una pequeña piedra y eso empieza a transformarse en una bola de nieve que sigue bajando, sigue bajando y uno está pendiente de sus errores y se va tratando de empezar a eh, corregir o está pensando como, oh, eso no salió bien, después viene otra que es como... Y uno ya llega medio debilitado a la segunda prueba, por así decirlo y eso sigue generando esta sensación de vacío, como el corazón se empieza a ir del, del, del cuerpo de uno y, y creo que finalmente es efectivamente manejar una cosa de expectativas de repente lo que más me cansa es soportarme a mí mismo y la, las expectativas que yo me pongo para lo que estoy esperando que, que suceda en la mesa y y eso es un, un, un asunto que este, el año pasado, que jugué muchísimo, lo pude empezar a, a ver porque efectivamente de repente uno no lo está haciendo como uno pensó pero finalmente la forma en que terminó funcionando fue tanto mejor o más orgánica o más dinámica y de repente uno termina la sesión, cierra, bueno, y en esto quedamos para la próxima aventura queridos compañeros, se saca el manto del GM. Y queda así como, oh, destruido, me faltó tanto, pero tenía tenía un cuaderno entero lleno de anotaciones interesantes <risa> Y los jugadores empiezan lentamente a decir, oye, oh, estuvo acá, me gustó Caleta, oye, pero ¿cómo hiciste eso? Y, y uno empieza como a, no sé, como que te dieran la mano, ¿no? Y es como... Sí. Qué bueno que lo vas a usar <risa> un Sí, sí. Como, como, organizando las ideas hay, hay, hay una diferencia entre, entre improvisar Lo que sucede en la aventura Y Dejo a Adria Preparar algo Con la mejor de las intenciones Y no poder expresarlo con la, con, De la mejor manera Que vos podés hacerlo De, de, de usar El 100% vocabulario A usar 4 o 5 palabras a, a, a eso era la idea digamos Que, que vos cuando preparás la, la sesión En privado Ves Ves la película entera y decís, esto es digno de Hollywood. Pero cuando llega el momento, uh, son un par de cartulinas y demás. Y no es. <risa> no es justamente lo que. Lo que le pasa a los jugadores, que es. es lo que nos pasa a nosotros cuando lo estamos haciendo. Que vos sabes que podés ser mejor. Vos sea, es que, que. Todo lo que preparaste, todo lo que haces sos totalmente capaz de hacerlo, pero. Tu, tu exposición. Por más que haya sido exitosa para los jugadores, no se sintió del todo Y es, es un poco lo que nos ayuda a mejorar eh, Esa sensación de, yo quiero hacerlo mejor la próxima También es un poco lo que dice Pimiento con las expectativas Porque es esta misma parte de, yo, yo puedo hacerlo mejor Yo puedo hacerlo mejor yo puedo... Y así eventualmente te pones encima una mochila de ladrillos que, so, que, que le hiciste vos solo Nadie más te dijo que tenías que mejorar Tal vez, como dijo, los jugadores estaban maravillados con esa situación Y la pasaron genial Y vos mismo caés después de decir Ah, claro eh, No era que necesitaba toda esta vela y luz No, era pasar un rato con la gente cual yo comparto exactamente lo mismo de hecho, una, una anécdota, perdón, me voy a desviar rápidamente del tema Que me pasó hace relativamente poco, después de muchos años jugando Es que había preparado un montón de historias para un NPC Al que mis jugadores nunca le hablaron Y me dolió muchísimo En no esa sesión, yo se los conté Y ahora se me ríen de esto, todavía queda como un meme del grupo Y yo después, cuando se empezaron a reír me di cuenta que qué error Tan, tan, tan de, de, de, de DM Novato, entre comillas, porque es algo que es un montón, no me pasaba. Que me dolía no poder contar algo, pues. Siempre terminas reciclando lo que. Uh, así que. Perdón, sí, vale, me dejé. Vale, dale, dale. Sí. sí, sí, sí. También me ha pasado el, el preparar algo re interesante para mí. Eh, bueno, pero quiero ir por esa puerta: <risa> el patio, el jardín. Hay una calabaza, un zapallo. <risa> bueno, salí. Y te queda el, el, el enemigo final a la vuelta de la esquina, así con el machete. Nada. Eh, sí, sí. Pero reciclar es algo buenísimo. Tengo, tengo una carpeta con reciclaje. <risa> sí, aprovechando de echarle una mirada al chat ahí, que está Chris Tecas, cuando le invitamos eh. a jugar un, un one shot. Chris? Eh, yo también preparé así. Una caja de, de eventos y nuestra aventura iba a terminar y luego vamos a pasar un sistema homebrew, por supuesto, eh, de modificación de esa ciudad en 50 años al futuro, donde cada jugador iba a poder gastar sus tokens ganados durante la aventura eh, y el chat iba a poder, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, pasaron otras cosas en la historia y eso... Ese maravilloso sistema que yo había generado para... Definir el futuro de esta ciudad se fue, así... Está en una caja en este momento debajo de mi cama esperando su momento, pero... Pero no lo hubiera cambiado por nada en realidad. Porque lo que pasó en esa sesión, en ese one-shot, fue vaca, Fue una, una de las cosas que yo puedo decir. Yo no estaba preparado para esto, y qué bueno. Porque no me hubiera podido preparar para lo que lograron hacer... Eh, Simo con Chris y Peloso en Miand y Luvatar en ese momento, que fue sublime así como wow tal cual bueno ahora volvamos un poco a, al tema esto ya ahondando en, en, en el cansancio de dirigir y ya establecimos que cada uno pasó por esto y la manera que <risa> qué consejo le darían a, a una persona que está dirigiendo y está pasando por esto por primera segunda Era de los dos, dale eh, Yo creo que tomarle un poco el, el peso al rol, que si bien es un juego que viene en una caja, Starter Set, que es una cosa que es de cierta manera bastante mecanizable y muy amiga de los juegos de mesa, eh, que sí, es fácil de hacerlo, cualquiera lo puede hacer, estamos súper de acuerdo de eso, pero igual es una acti actividad creativa y comunitaria. Por lo tanto, no, no está exenta de estos problemas que pueden surgir al estar generando una actividad creativa a lo largo de un periodo extenso de tiempo. Es sumamente normal que artistas, escritores, cualquier tipo de creativo tenga bloqueos eh, de creación. Y claro, de repente buscar ayuda, que no, no necesariamente es ir a hablar con el psicólogo, pero echar una revisada, buscar podcast de taberna de rol que hablen del, mo del problema, por ejemplo. Porque pasa, va a pasar una y otra vez, pero hay gente y hay métodos también que, que se pueden ocupar para darle una vuelta a este bloqueo creativo. Igual, no es una cosa simple como yo les había comentado, creo que hay por lo menos tres formas distintas de quemarse en distintos ámbitos, pero hay herramientas que pueden servir para ese autoconocimiento de saber llevar mejor la creación de cada quien paso la palabra para para yo creo que cuando te frustras eh, tenés que ver el motivo si es particularmente con esa mesa, ese grupo es con vos o eh, viene de, de afuera obviamente la vida diaria nos puede llegar a tener una frustración por no haber podido preparar o A por B eh, si no podés preparar, y lo mismo si no podés, eh, yo qué sé, te sentís frustrado con el grupo, para mí es llevarlo a las palabras, eh, decirles, eh, gente, sé que hoy tenemos sesión, pero honestamente no, no puedo, eh, quiero explicarme, quiero decir lo que siento, y, y decirles, no, no llegué con mis tiempos, mucho trabajo, mucha facultad, mucho estudio, muchos problemas X. No, no llegué. Eh, podemos llamarnos un tiempo. A, B, soluciones. El, la, uno cuando vos te pones a hablar realmente siempre te dan soluciones. Y uno tiene ese miedo por lo que decíamos de... Eh, no querer enfrentar lo, eh, lo que uno puede las fallas cargarse con, con cuestiones encima ponerse una mochila de el dm tiene que hacer el dm tiene que divertirse y eso es importantísimo y cuando esto que es un hobby una diversión empieza a saturarte es clave solucionarlo para mí la mejor opción es hablarlo eh, así vas a ver si conoces al grupo o no tal vez una cosa que yo hago cuando veo que no tengo tiempo y me estoy saturando con A con B, fiasco. <risa> fiasco es un sistema simple, muy divertido, siempre termina uh, con risas, eh, con anécdotas. Y para mí es una solución bárbara, vas a conocer a tu grupo, eh, te vas a, a poder explayar y no tiene DM. <risa> Esta ventaja de fiasco es buenísima, <risa> lo tenés que preparar no tenés que preparar. Empezás a, a, a ser jugador, que es una carga que a veces tenemos, los DMs eternos. Oh. <risa> oh, sí. <risa> <risa> uh -huh. eh, esto me lleva al siguiente punto, eh, de cuál quería hablar, digamos. Que sería, si alguna vez llegaron al punto de que una mesa... Les, les quitaba la energía en vez de sentarse a jugar eh, ustedes lo hacían por obligación y en ningún momento lo disfrutaban y, y antes de, de ceder la palabra que, que, que comentar yo que, que a mí me pasó estar jugando y no saber por qué por a veces es... yo sé que la, la, las dos cosas que dijeron no, no la, la, las dos eh, creo que, que dieron pero están bien hablar es lo correcto buscar ayuda es también lo correcto pero a veces no sale del todo, a veces es difícil darse cuenta que uno está en un lugar feo, malo, o que no le sirve. O que... y, y me pasó estar ahí, no solo en rol, en otras situaciones sociales también. Y, y me costó llegar al punto que, de decir, no puedo. No, no puedo, no quiero, no me, no me llena. No me... ¿A ustedes les pasó algo así? ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron al respecto? ¿Me Sí, eh, sí, sí, sí Sí, sí, a todo eh, Lo mismo conectando con lo que había dicho anteriormente Jugar rol efectivamente Es una actividad creativa Mucha gente tiene Formas distintas de verlas, qué sé yo Pero no está exento a los problemas de la vida Creo que, que Adrián también lo comentó De repente efectivamente la vida Puede más, nomás, y, y, y claro, uno tiene sus estrategias para sobrevivir a los problemas mentales pero de repente no son las óptimas yo en lo personal tengo herramientas no son las óptimas y efectivamente también tengo la mala costumbre de tratar de seguir seguir seguir seguir seguir seguir seguir la mochila crece crece crece crece crece y puedo seguir muchísimo tiempo pero en este momento estoy súper aplastado por esa misma mochila y nada pues yo sé que todo esto este podcast lo voy a volver a escuchar y voy a mirar a ese al, al loquito de la camisa negra y voy a decir, mmm, qué buenos consejos está dando este hombre, quizás lo podría aplicar en mi vida. Debería escucharlo. Debería escucharlo un poco más, claro. Eh, pero sí, pues pasa, pasa. Y ahí también les vuelvo a comentar, lo he comentado con mucha gente y agradezco muchísimo tener una red de apoyo para poder ir hablando de esto y me doy cuenta que también el tiempo es súper relativo. De repente que no estemos activos, o yo no esté activo en este momento generando ideas, mundos y creando posibilidades de Dungeon Master Está bien Porque ya jugué un año entero, como dos veces por semana y así, ta ta ta ta ta ta <risa> eh, Entonces también eso, como... De cierta manera también darse un espacio a uno mismo para decir Bueno, hoy día no puedo, mañana tampoco, pero la próxima semana quizás empieza a volver a leer un par de cositas y... De repente me animo y... Tenerse piedad y ser mírese, misericordioso con uno mismo creo que es fundamental. En toda empresa creativa, de creación y qué sé yo. como De repente no tenemos los ritmos que nos quisieran y está bien. Hay otras cosas en la vida que son necesarios de atender, ¿no? Me, la pregunta. Que ¿Me perdí Me perdí con la, lo que estaba diciendo Pimiento. Sí, la, la idea era si... ¿Tuvieron en algún grupo en el sentido de sentido. y les gustaba más de lo que ustedes reciben? Sí. Bueno, ¿y, y cómo, sí. Li, cómo lidiaron con eso? Eh, eh, me ha pasado con varios grupos, porque yo muchas eh, con Discord tengo muchísimas mesas, y ya lo sabe todo el mundo, en Discord, y también con amigos familia, también he jugado y preparar me lleva mucho tiempo a mí. Le, le pongo mucho. Soy muy malo preparando, honestamente. Y cuando sentí que sentí que, que me estaba consumiendo directamente, consumiendo no, que me estaba agotando y que no quería estar ahí, eh, se los dije. De vuelta, eh, voy muy, muy sincero. Eh, se los dije con unas mesas, bueno, eh, se los dije una vez, esperando la respuesta. A la mesa siguiente pasó medianamente lo mismo. Les digo, bueno, ¿qué haces? Y eh, tildados todos. Bueno, ¿me explicas qué pasó? Ok. Esa fue la única, una de las veces que dije, bueno, chau. <ríe> eh, pero en otras, la... De hablarlos con los jugadores, las palabras que me dieron, el, el ánimo, eso levantó muchísimo. iba a estar jugando, yo creo que estás jugando con gente con... Tal vez no son amigos, pero sí con las que empezás a tener un trato, un cariño y, y la palabra de ellos eh, te, te reaviva esa y te, te da una energía que, que sentís. Así que vuelvo a la misma. Mi solución es siempre hablar... Bien. Yo estoy totalmente Porque de acuerdo. Dale, dale. Cuando he dicho de pedir un tiempo, cuando he dicho de pedir un tiempo para frenar, nunca, nunca vuelvo a arrancar. <risa> sí, <bueno. risa> esto, esto me lleva a una pregunta que tenían para más adelante, pero me gusta. Eh, me gustaría explorarla ahora. Que es, eh, habiendo pasado por esta situación, ¿qué, qué, qué piensan que puede ser un jugador para ayudar al DM en esta situación? Es, es muy posible que cuando vos pues como DM le digas a tu grupo, chicos, hoy no puedo, no tengo la cabeza acá, estoy distraído, lo que sea. Es, es posible que los jugadores no sepan qué hacer. Es, es, es algo perfectamente válido también, porque es una situación nueva para ellos, tal vez. No, no consideraban que esto era una opción. Pero, consejo le darían a ustedes, a cualquiera, para poder enfrentarse como jugador a esta situación con su... Eh, Adrián ¿qué Cuando está frustrado el DM... Claro, vos eh, como jugador. No sé, no sé si como jugador si, si se nota. Porque no, no juego casi nunca. <risa> Pero... Eh, lo que... Perdón. <risa> lo que yo le... Es la alarma. Lo que... <risa> yo siempre le... Cuando veo algo al DM le hago el feedback. Le digo esto que esto me gustó, es, esto me pareció así, y, y me parece que, que eso lo, lo, lo levanto un poco. Y si veo que, que es por otro motivo, no es, no es por agotamiento, no es por agotamiento, no es que estáis sufriendo la mesa, que no le gusta A, B, sino que no llega con, con sus tiempos, le doy el consejo, sí, tomátelo. Es, obviamente, esto es un hobby, y en el momento en que llegás a él, eh, sin ganas y que lo haces saturado por obligación ya no es un hobby ya es una es un, una cosita que, que te, te, te, te va trabando que te vas eh, el, haciendo mal de a poquito entonces, no, bueno, tomate un tiempo eh, hacemos algo está, hoy, hoy nos quedamos viendo una viendo una película, no sé <risa> viendo, charlando eh, tomamos algo, lo que sea nadie te está presionando y, y si noto que es suyo porque quiere ser mejor eh, quiere practicar eh, sus habilidades hablar mejor tener más, más vocablo pero va, es lo mismo eh, si ese es el problema, te sentís que no estás dando el 100 porque no llegás, bueno Tómate tu tiempo, habla, practica con, con el espejo eh, y relajado. Porque en el momento en que te frustras, en el momento en que le pones carga extra a los sentimientos, ya está. Lo estás, lo estás eh, sacando de eje y descarrila. esto? Eso. Yo me, iba a hacer, me acerqué varias veces al micrófono para responder con la, la, la respuesta a la pregunta. ¿Qué puede hacer un jugador para ayudarle <risa> al máster? Masteriar. Eh, <risa> <risa> me gusta. Sería óptimo, sería óptimo. Sería bacán, así que qué rico. Eh, pero claro, entiendo que de repente los grupos no... Tienen otras dinámicas, de repente es un grupo que se juega solo se, se junta solo a jugar esa cosa, qué sé yo, qué sé yo Pero en ese caso de repente sería como bueno eh, Tirar buena onda, claro, como ya lo habíamos dicho De repente cuando se termina la sesión y la gente dice Oye, me gustó esto, qué bacán, qué pasó esto, otro estoy... Eso, por favor, sí, todos, y los, y los narradores también Si un personaje lo está haciendo bien, bacán, aplaudirlos, seguirlo, echarle fichas, qué sé yo Pero fuera de eso quizás de repente recordar las otras cosas que rodean al rol. Porque el rol es, tiene la gracia de, de, de aportar a suplir esta necesidad gregaria que tiene el ser humano de juntarse con otra gente, de estar estableciendo una comunicación, de escuchar y ser escuchado. En el mejor de los casos, antes del de 2020, eh, nos juntábamos en mesas de verdad chicos, aunque ustedes no lo crean, ustedes eran muy jóvenes, Cuéntame. pero hace cuenta la leyenda, efectivamente que nos podíamos juntar alrededor de una mesa compartir comida, bebidas y todo un ritual al, al, a todo eso, llegar a una casa preguntarse por la familia, por los amigos, por los estados, como el rol termina siendo el corazón o la semilla, pero tiene todo un fruto que lo, que lo va nutriendo, protegiendo y, y sanando, en muchas de esas ocasiones eran los momentos para Juntarse con el amigo, los amigos, las amigas, les amigues, para poder contarse cosas, actualizarse y estar en presencia de otros. Hoy por hoy puede que sea mucho más complicado, lo debería ser, pero de repente, claro, si no se puede jugar o el Master se ve un poco cansado, ofrecer otras alternativas. Jugar Terraria, jugar Minecraft, jugar, eh, como Adrián dijo, Fiasco, que es una excelente carta bajo la manga, digamos, como... Eh, y eso, como tener en cuenta que mal que mal un grupo de rol antes de ser un grupo de rol es un grupo y esos grupos se deberían también cuidar cada uno puede poner su su aporte, por último empezar a mandar memes, no sé, como que todo aporta, ¿no? Eh, todo es una señal de cómo me importan ustedes seres humanos y me importa que este espacio esté cuidado, chistoso alegre, ligero, liviano para que si no es por el rol sea para otra cosa, pero eso por ahí creo que para mí mi consejo. Me encantan. Pero no olvi perdón, no, ol perdón, sí. no olviden que... Ojalá sea... Masterear. <risa> sí, porque... Voy, a, voy, a, voy a, a, a sumar un poquito a lo de Masterear. Ah, para una persona que nunca mastereó. Y le gusta mucho jugarlo. Yo quiero que considere que ese sentimiento de que le encanta jugar rol, seguro lo tiene el resto de la mesa, incluido el DM. Ese que está atrás de la pantalla todo el tiempo. Yo quiero agregar algo, quiero contar también, perdón, una pequeña anécdota cuando me pasó esto relacionado con, con el rol, pero no precisamente. Y es con la taberna. El año pasado íbamos a hacer un one shot en Halloween, eh, sobre la llamada de Tulu, que nunca sucedió en aquel momento. Y fue porque yo me había quemado yo estaba cargadísimo de cosas para hacer en la taberna de, de responsabilidades y demás y llegó el día y me di cuenta que no podía y se lo dije al grupo y todos entendieron, todos dijeron sí no hay problema, yo que chicos estoy súper estresado y no puedo, perdonen además me venía la culpa del stream de, de, de todas las veces que, que veníamos prometiendo esto y nunca se dio y, y sentí que mentí todas esas veces, fue, fue un, una gran bola de nieve que yo mismo había creado, porque así como tenía esa responsabilidad, había creado Y ahora lo que están haciendo es que me mantienen en check. Cada vez que surge una posibilidad nueva dentro de la taberna, las chances son de que yo diga que sí, dale, yo puedo hacerlo. Pero, realmente lo que pasa es que ahora me dicen, mirá, León, ¿te acordás esta vez? ¿Te acordás cuando pasó esto? Cuando vos le decías que sí a todo, dale, dale, dale. Y, y nunca tenías tiempo. Y era verdad, porque tenía demasiadas cosas encima y, y no podía llevarla a cabo. Así que... Ahora el grupo mismo me ayuda a esa parte Y menos mal que no Si no, sería un desastre ¿no? Sí, ahí quisiera agregar un, una pregunta también Que es ah, una, una reflexión que no está, no está completamente resuelta Pero como yo he visto, por lo general El narrador, el Dungeon Master Por lo general siempre se lleva mucho trabajo extra Aprenderse las reglas, por ejemplo Muchas veces también es la persona dentro del grupo Que propone otros juegos o otras alternativas y, y claro, de repente los otros jugadores para ayudar a este pobre pobre y noble ser humano no necesariamente tienen que aprender a masteriar, pero sí echar una ayuda con las reglas, sí estar de repente buscando otros sistemas que podrían ser interesantes para el estilo de juego del grupo como que esas cosas también finalmente se transforman en una, una brisa de, de aire fresco para, para todos ¿no? como eh, sí. ideas nuevas llevan a buenos lugares, creo dice. también los, ahora que lo pienso, como jugador eh, no cargarlo no, no de hacerle bromas sino no ponerles más responsabilidades ¿sí Bien, si, si lo ves que está saturado, no le pongas encima un libro encima de la cabeza o empieces con a sumarle cosas y, y, y tratar de ayudarlo ves que hay un problema con, con otra cosa, bueno no revises el manual vos lo hago yo te, te digo bueno Manuel dice esto estás buscando eh, estás buscando algo y tal vez lo puedo hacer yo vos estás con otras cosas dar esas manos es formar parte de, de la mesa eh, que es algo clave la mesa el máster nada más tiene otro tiene como otro nombre pero todos son parte del equipo sí creo que la, la mejor explicación que una vez escuché no me acuerdo ¿eh? era que en la mesa son todos jugadores, solo que el DM tiene otra responsabilidad. Pero no es una categoría de, de, de personaje Son todos jugadores con responsabilidades diferentes. Claro. Lo mínimo que yo le pido a la gente que juega conmigo es que sepa lo que hace su personaje. porque <risas> Eso. eso saca un gran peso de encima. Y. Ayuda mucho. Algo importante también a remarcar. esto de. de, de, de agotamiento, ¿no? saliendo un poco de lo que es el juego y entrando al, al grupo, como bien remarcamos varias veces, es estar atento a las demás. Como, como bien venimos diciendo, creo que lo dijo Pimiento, es que es un grupo, vos. Dale cómo están, Estate atento a lo que dice, a cómo lo dice. Preguntale eh, qué le pasa, cómo fue, qué tal su semana, cómo se siente hoy. Responde las mismas preguntas con. con con entusiasmo y con, con la verdad, para generar el vínculo. Estamos, estamos en época del de, de rol online, así que la única manera de que los demás sepan es que vos le hables al micrófono. Sí, también Esa es verdad. Eh, creo que eso lleva a sentir... Cuando vos ves un grupo que es lindo, de costumbre, eh, la, la sesión no, no arranca vos decís, vamos a empezar a las 3 bueno, empezamos a las 4, 5 y media porque llegamos media hora, eh, una hora hablando y es como, bueno teníamos que jugar, ¿no? bueno, vamos a empezar y cuando termina lo mismo, nadie se quiere ir eh, el, el, yo como de pongo el, bueno, hasta acá porque eh, el, el, si sigo con esto es un combate de 6 semanas y media ¿no? Sí, tenemos acá <risa> Y, y es la respuesta, no O, bueno, estás bien, lo entienden Pero quieren seguir hablando Y quieren hablar de sus personajes O hablar de, de, de cosas Eso también distiende muchísimo Esa química bien Que, que no es eh, Estamos jugando porque tenemos ganas de jugar Estamos jugando porque nos queremos, nos llevamos bien eh, Ayuda muchísimo, esa sensación Bien Voy a, voy a volver un poco a... a... Al DM en sí, vamos a dejar al jugador ahí Escuchando ¿Cómo fue para ustedes Dirigir estando así, estando agotado Y quemado, y cansado? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Porque no fue que En mi caso, no lo hice una sola vez En un solo grupo, fueron varias sesiones hasta que me di cuenta de Que me estaba pasando Por lo menos, ¿no? Y... La, lo, lo que yo sentía era que no estaba dando Y mi solución fue irme del grupo Era joven No tenía herramientas para lidiar con esto eh, Así que mi, mi solución fue Simplemente no responder más Y que chicos, suerte Y me fui Pero ¿Cómo fue para ustedes? ¿Ya? Terminaba el mate eh, Solución Difícil pero sí, cuando he tenido que narrar has agotado y eso, es es cada vez peor, porque es como el grupo está en una sintonía y vos estás desconectadísimo. Vos estás pensando en, en to, lo que está por fuera de la esfera. Eh, ellos están metidos, hasta están enchufadísimos, ¿sabes? Eh, te, te, Quieren terminar A y ya ir a B y vos estás como bueno... ¿Cuánto falta? Es, es, es horrible esa sensación porque, porque no estás en lo, que está, en lo que estás haciendo. Decidiste hacer algo pero tu cabeza está en otro planeta y, y me acuerdo de, de esas situaciones y decir lo, yo me llevé a, a veces, a, yo me llevé en ese caso a ese punto porque todo estaba bien pero la, yo no podía salir los demás no estaban en eso yo me, me, me metía cada vez más como que me daba martillazos en la cabeza para clavarme y, y no sé las, las creo que cuando los busqué y entendí cómo me iba hacerlo es frenar frenemos, me, me lavo la cara me doy un par de cachetazos eh, le grito a la pared y, y volver porque si estás frustrado no, no podés narrar porque vos estás largando tus sentimientos y el único sentimiento que te va a salir cuando estás frustrado es de, de, de, de llorar Te <risa> gano, sí, de... uh, Sí ¿Cierto? Sí. Yo, aunque no venía preparado, pero ahí... <risa> poniendo... Al, al, a mi, a mi totem, de fondo <risa> eh, me ha pasado, sí, lo he hecho y también comparto que es una sensación horrible, es muy... es efectivamente como una especie de disociación como no quiero estar haciendo esto, pero lo estoy haciendo igual de repente sale mejor que otras veces, de repente funciona pero creo que eso va generando un resentimiento que se lo uno se lo va guardando y se lo va llevando y esta cosa empieza a crecer y eventualmente ese resentimiento me va a tener que salir por algún lado de buena manera, de forma explícita, de forma implícita y muy probablemente, eventualmente, nos, nos despertemos y nos demos cuenta que finalmente el culpable de todas esas cosas es uno mismo por no haber puesto los límites necesarios en los momentos que eran necesarios eh... pero también hay límites, ¿no? como que no, no, uno no necesariamente tiene que estar así en la cumbre del, del día para estar narrando, y si no, no pero sí saber sentirse a uno mismo y decir como no hoy día, de verdad, espero que me comprendan pero no puedo hoy día porque no funciona sepan comprender gracias por tanto, perdón por tan poco podemos hacer otra cosa podemos, no sé ver una película, eh, jugar otra cosa pasar el tiempo juntos conversar, no sé, cualquier otra cosa, pero... Pero claro, me, me he puesto en esa situación varias veces y no, no me gusta, eh, no, no lo recomiendo y, y si alguien se quiere llevar algún consejo o algún permiso, yo les doy permiso a ustedes, escuchas, para que se den el espacio que necesitan para reponerse o qué sé yo. Qué sé yo. Esto, esto es importante porque... Que... Es algo que, que venimos diciendo en todo momento. Sepan escucharse ustedes mismos, hablen, expresen sus problemas y cuéntentelos al grupo. Pero lo cierto es que... La razón por la cual, digamos, podemos decir estas cosas es porque venimos haciéndolas un tiempo largo. Nos ha pasado muchas veces y pudimos encontrar la salida del laberinto. A veces es, Incluso teniendo la respuesta es difícil hacerlo. Es difícil poder... Ir y expresar realmente lo que te pasa a cualquier grupo porque... No importa cómo sea tu grupo. Vas a tener un tipo de relación con cada una de estas personas. En privado y en público también. Entonces, no siempre estás preparado. Sobre todo, por lo menos, en mi, mi caso de joven. Joven yo era un desastre. Todo para mí era... Eh, o difícil, o complicado, o imposible. Y extremo por todos lados. Entonces... Que... O sea, la pregunta interesante que, que, que digo es. ¿Qué le dirían a ustedes. De joven. de aquellos años. En lo... ahora. con estas cosas? Dale, Pimiento. Sí. Esta es más personal. Juega. de jugador. <risa> eh, sí, como. El, el, el dilema del Eterno DM, ¿no? Como que, por muchas razones, yo por lo menos, en mi caso personal... No es que fuera que yo me haya tomado la facultad de ser el narrador de los grupos que narré, pero sí creo que me aproveché de la comodidad de todos, de decir, como, ah, bueno, él, él va a narrar. Yo, feliz de narrar, en verdad, sí, es una de las cosas más interesantes que se puede hacer pero creo que me hubiera gustado también haber podido jugar más de chico y jugar en más mesas para poder ir generando otros vínculos, otros conocimientos, otras maneras de entender el rol eh, y quizás hubiera podido también conversar, abrirme a otras experiencias y otras herramientas que me hubieran permitido solventar los problemas que han salido, salen y saldrán de otra forma eh, mi consejo para el joven pimiento de, de unos 13 años hubiera sido efectivamente aprovecha que o busca gente que derechamente quiera narrar y pídeles que narren así, derechamente, oye, me interesa jugar narra tú una, después narro yo y así y así y así y, y vamos viendo qué pasa creo que sí eh. Creo que es el, el mismo consejo que me doy para casi todo en la vida sería para rolear bajo un cambio. Deja de ir palante, adelante. de, deja frenar porque eh, te, me voy saturando lo mismo y, y lo noto y no, no, sé, no sé frenar. Entonces el consejo que me daría es ese. Eh, eh, bueno, ya está, ya está. Ahora. Ahora creo que recién me di cuenta de eso y eh, dejé de, de sumar mesas. A mí me encanta masterear, como dijo Pimiento, es la, lo más, lo que más disfruto, es divertido jugar, pero masteriar eh, más y, y cuando más me frustraba era cuando ya ya me autoimponía tener mesas eh, todo el tiempo. Eh, tengo dos horas libres que me dejó A B C, bueno, boom. <risa> vamos a masteriar. Eh, entonces sería bajo un cambio frenar, porque los que te rodean no tienen que aguantarse <ríe> que estés con el pelo así nervioso <ríe> eso sería aflojar bueno, no, te... tengo que comprar la mía también Vamos. por eh... favor hubo varios tipos de león en de... tiempo no acordando ahora era un caso que tuvo este complejo de su cuando cuando no existe realmente ¿no? si alguien está escuchando y, le... y está pasando por esto les digo desde este momento nadie mejor un peor bar, en cualquiera de las las asientos en que es la mesa disfruten que están con su grupo de amigos y pásenla lo mejor que puedan como sea y y al león le diría eso No sos tan importante Tranquilo, no sé por dónde estás Pero no sos tan, tan importante No <ríe> sé qué es lo que estás haciendo pero, pero no estás recibiendo mucha información No estás ganando nada realmente Pero va por ahí A ah, los otros no me acuerdo <ríe> Los otros leones tienen otra, otra, otros consejos que deberían Pero no me no acuerdo Fue el volumen de la musiquita, perdón ¿Ah? ¿Es Más Más Cambiaron los puntos para cambiar la voz. Sí, la primera vez que no escucha la música. <ríe> Como raro estar acá. ¿Tú a ¿Me escuchan a mí ahora? No, perdón. Todos los detrines. Y hay alguien que está en todos los detrines o en los problemas técnicos. Ajá. Ahí, estoy bajando la música. Tengo el stream abierto Pero totalmente muteado Así está que bien. no te puedo ahí está, ahí está. Disculpen, disculpen Es una funcionalidad nueva Volvamos a lo que estábamos charlando uh, Algo que mencionamos bastante Es lo del de eterno de. Uno lo llama la maldición Otro lo llaman la perdición Uno se siente bendecido por él Para cualquiera no, que no esté en el tema Es Una Una Fábula, si se quiere, una leyenda que se generan en, en todo el mundo en muchos grupos de rol donde la misma persona siempre toma el papel del DM se pone a dirigir al grupo durante años y mi pregunta es, ¿ustedes consideran que esto, esta, esta maldición del DM eterno aporta al agotamiento? ¿a ustedes les pasó ser el eterno DM eterno y de alguna manera, fueron cargados. ¿Lean? ¿ve? Yo, sí, la tengo... <risa> la, la maldición. <risa> eh, siempre hago chiste con ella. Eh, de, de hacer el, de hablar con, con gente en Discord y decirle sí, mi maldición es tan fuerte que si arranco como jugaron en una mesa, la mesa no arranca. <risa> la mesa se muere después de una sesión. <risa> y pasó un par de veces eh, pero eh, la solución que, que, que yo fui buscando es cambiar un poquito de grupo eh, ahora el Discord y todo el, esto de, de estar en tu casa te, te obligó también a intercambiar con otra gente, con, conocer bueno vas a ver gente que, que, que va a querer masteriar y y entonces, eh, ves que surge una posibilidad, no te pongas en, no, no, no tengo ganas, no, anda, probá. hacer eh, un one shot, algo, te va a aportar, eh, lo, lo mínimo te va, te va a, a, a relajar. Mm, y creo que ayuda muchísimo a sacar la frustración, porque te da otra experiencia te hace estar desde el otro lado, desde el que está viendo al que está describiendo la lluvia eh, y ves cómo lo describe el otro y dice bueno, yo, yo me siento que lo estoy haciendo igual o parecido o también peor, pero te sirve y te nutre eso es lo que siento, jugar te, te va a nutrir entonces mi consejo alterno de EDM es si no puedes conseguir que tus compañeros eh, eh, masterien o les apuntás con una escopeta en la cabeza que no es recomendable porque es penal por la ley <risa> eh, busca gente que por lo menos eh, vayan rotando de máster eventualmente y se forman mejores grupos cuando el máster es eh, el puesto intercambiable se pone, le vas cambiando la túnica vamos a decirlo eh, es, el grupo se vuelve mucho más más lindo Eso noto yo Bien, bien Yo mmm, Me sumo a esas palabras Y, y claro, como, como lo estaba comentando Mi consejo a mí mismo era como No seas el eterno master eh, Date una vuelta por otra gente Pero analizándolo un poco Aprovechando el, el spotlight Frente a esa pregunta Yo creo que también va por un tema de De miedo a perder el control Probablemente de no estar en control de la situación entera de, de que me... como lo decía, ¿no? como que los, los masters igual tienen esta trabajo medio implícito de organizarlo todo de agendar horas de buscar los juegos de proponer partidas nuevas terminar, empezar campañas qué sé yo entonces igual hay un tema por pues muy inocente que puede hacer de mantener un control creo que eso funciona, pero soltar ese control y aventurarse, a jugar con gente distinta, a por último incluir gente nueva a, a las mesas, eh, creo que siempre puede complejizar más el panorama y eso siempre es bueno, como diversificando la gente con la que uno se empieza a manejar, sí o sí todos se van a nutrir, ¿no? como que se van a empezar a compartir cosas, experiencias, vínculos, se van a poder empezar a generar estas instancias, por ejemplo estamos... No sé, como nosotros volvimos a jugar rol de forma sistemática por la pandemia y nos sorprende completamente que hayamos generado tanta buena onda con gente de otros países. Es como. Está bueno, está bueno. Como... Ojalá que a compañeros eternos de M que me están escuchando no tienen nada más que perder salvo sus cadenas. Vayan y busquen gente que quiera masteriar, ayúdenles, no sé. Estoy mirando ahí a, a Peloso, que es un amigo mío desde chiquitito, si sí, nos conocemos desde este, este porte Y eterno jugador. Pu. Así que ahí Peloso te la estoy tirando. Me gustó, gol. Me, me gustó el, el mucho el, <risa> lo que dijiste de del control, porque esto es algo que si no lo experimentaron todavía, si fueron Ms de tiempo y no jugaron. Lo primero que van a notar cuando se sienten y agarren en su personaje son la cantidad de límites con lo que los jugadores se encuentran. De repente no sabes nada, no sabes qué hay más allá de lo que te describieron. El personaje solo puede. Las capacidades de tu personaje están escritas en esta hoja. y solo vas a poder, digamos, in, eh, actuar e improvisar. e influenciar mediante el personaje. En vez de simplemente decir, bueno, ahora llueve. Ese poder ya no existe. Y es un, es un choque si no lo hicieron. Se siente raro. Pero está buenísimo. Porque en vez de, de, de, de perder el control como de movimiento soltás las cadenas y te más liviano. ¿ves? Es verdad. Ahora, eh. Canjearon las pregunta. preguntas para ustedes. Dale, perdón, decime, decime. La, la, la, el cambio a jugador, es, esa duda de.. Y si de, abro la heladera y hay una bola de fuego <risa> me me, claro. Hay una bola de fuego, me explota en la cabeza <risa> es, Fue algo genial, era como, bueno, abro la puerta, está oscuro eh, me, no, Wow, wow, era sensacional, porque para mí Abren la puerta, bueno, hay 77 mil cosas eh, Hay un dragón en la habitación que no lo van a ver, pero... Esa incertidumbre de no saber, de, de, de, de meterte más en rol. El jugador tiene eso de que al estar dudando y el, el misterio lo mete en rol, fue maravilloso cuando eh, la maldición se rompe de a poquito. <risas> sí, yo ahí quiero agregar que el año pasado jugué dos veces. Una vez invitado por Cristecas y otra vez invitado por Simo, de parte de dados y Daudas también. Y con Cristecas yo me imaginaba a mi personaje así. Claro, sí. Porque yo estaba así, pero por dentro, como con una cara muy seria, pero como... Espera, y... Hay ya... una lámpara prendida. Una claxamino, así. Tal cual, tal cual. Antes de, de seguir, canjear una pregunta para ustedes. Eh, vamos a empezar por pimiento. La pregunta es, Osante, ¿cómo llegaron al rol y cuando masterearon, con qué sistema empezaron? Yo llegué al rol porque me tropecé con una piratería por ah. ahí en por los tiempos de la internet del modem, con un manual de Dungeons ⁇ Dragons segunda edición, Advanced Dungeons ⁇ Dragons, con el GAC 0 el taco y todas esas cosas donde... existen mal, sí, cosa que una toca. gran cantidad. No, <risa> sí, sí, sí, no es una lectura infantil, se, lo, se los aseguro. Y empecé a masterear de forma sumamente informal al resto de mis compañeros de curso, 13, 14 años quizás, y... Estuve en eso harto tiempo, luego dejé eso, luego un amigo empezó con a masterear, luego empezamos a jugar todo esto en, como en un lapso de un mes, una cosa así Jugar otras cosas, empezamos a inventar juegos que era la cosa más entretenida del universo, jugábamos un juego de Starcraft por ejemplo y después nos sentamos a jugar Hombre Lobo por años, como unos 3 o 4 años así de forma consecutiva esa es mi historia Aria eh, ¿Cómo se ve? El sistema fue... D&D eh, eh, &D, Dungeons Dragons eh, 3.5 eh, y... Fue como lo primero que leí, porque era lo que, lo que la persona que, que me aconsejó y que me dijo que, que, que me iba a gustar, eh, eh, me, me iba a servir. Yo empecé a jugar. Eh, mi, mi novia es quien, quien me metió medianamente en esto. Ya tenía su grupito eh, y, y me aconsejó. Bueno, pensé en esto, probá, mirá. Tá. Sabe, sabe lo que me gusta leer y sabe cómo me gusta eh, hacer las cosas y me dijo, sí, sí, pero no como jugador. Vos anda directamente de ¿Por qué? Porque sí, me parece que vas a hacer asquerosamente MetaRoll, me dijo. Ok. Eh... Y vale. así fue, empecé... empecé como, como DM, <risa> Tal vez tenía razón o tal vez necesitaba un DM, desesperadamente. Eh, puede ser <risa> cualquiera de las dos, obviamente, sí, sí. No, no me siento... Después de tanto de DM, el Meta roll es, es el miedo más grande que tengo como jugador. Hmm. voy a contar mi, mi, mi A bien rápido, es algo que ya mencionamos en los streams, pero... Eh... Claro, no, yo estaba en toda la onda de esta de fantasía y demás cartas. ¿verdad? Y en un cyber me invitó un amigo a, ir a jugar. Y lo primero que hicimos fue hacer el personaje. Y estuvimos haciendo el personaje de DD 3.0 en aquel momento. Y cuando dijimos, dijeron, bueno, listo, ya está. Eh, Vamos la semana que viene. Y yo estaba entendía por qué íbamos a jugar la semana que viene como estu estuvimos horas con ese papel imposible, con cuadraditos y números ínfimos y, pero porque yo quería jugar no estaba enojado, yo quería jugar eh, y cuando fue la primera sesión no entendí nada, estaba totalmente eh, sorprendido de lo que era este juego y sumamente tímido, no hablé durante no sé, 4, 5, 6, 10 sesiones hasta mucho tiempo después <risa> me daba mucha vergüenza pero, pero más allá de la vergüenza era que no entendía eh, las la, la forma de juego. Y, y me sorprendía que el resto del grupo la tenía re clara. Y fue así. Después de dirigir, lo primero que dirigí fue la llamada de Tool Creo. Ahora no me acuerdo. <ríe> Éramos jóvenes. Bien, gracias Vaquero por esas preguntas. Eh, ah, fue Vaquero. Fue Vaquero, fue Vaquero, sí. Chau, Volvamos chau. A, al cansancio. ahí me aguantan un momento ¿Sí? y vuelvo No hay Tengo... problema Dale tranquilo Bien Vamos a recordar A Pimiento no. Lo pueden encontrar eh, Ese streamer En dados y deudas Él Estuvo dirigiendo El año pasado También eh, En YouTube Donde eh, Las cosas Ahí Pachi tiró El Instagram Y su Twitter Su YouTube Y su Twitch Quieren seguirlo Por favor háganlo Eh que ahora están de vacaciones pero van a volver y van a poder ver el contenido que hacen, que hacen, que hacen perdón. Bueno, son geniales y a Adrián quieren encontrarlo en algún lado <risa> está en nuestro servidor de discord eh, de hecho ya que estamos vamos a aprovechar este espacio de, vamos a hacer un torneo de pvp de id y Adrián va a ser, es, es la persona que lo está llevando a cabo dentro del servidor todos los demás estamos ayudando como podemos, pero él está haciendo toda la organización general y va a ser el árbitro del torneo. Así que, la verdad, muchísimas gracias por es una tarea gigante que... Sí, es, es una tarea que lleva tiempo, pero es muy divertida, más cuando empieza a jugarse. Eh, también en Discord está Fram, eh, antes era Tulio, que me está dando una mano enorme. Y lo veo en el chat, así que bien, le tiro ahí. el piedrazo también a él. Grande. Vamos. Eh, bien. Ansioso por el torneo. Vamos a esperarlo, va a salir bien. Antes, antes de decir, volvamos al, al cansancio del DM. ¿Alguna vez les pasó? Y, y desde el principio iba a decir que a mí sí. Estar en, en este momento de cansancio y decir... No quiero jugar más rol Que se anime primero chico ya, no voy a tirar a nadie eh... afuera claro. De no querer crear Era como lo que tengo, bueno, hasta acá Termina lo que, lo que escribí eh, y, y chau Me tomaré una pausa, lo que sea eh, tenía una historia dos, dos sesiones, que será lo que queda bueno, termina eso y chau porque también estaba esa culpa de, eh, no eh, les tengo que cumplir, son mis contactos son mis amigos, lo que sea, les tengo que cumplir y y era bueno, terminamos y cuando termine eso sí, les pongo un parate ahí, freno, chau y, y roleando Disfrutando la sesión siguiente, tal vez saca, haberme sacado la presión de eso me, me hizo decir, bueno, no fueron una miércoles y vamos para adelante, y al día siguiente ya estaba escribiendo otra tontería o, o algo por el estilo. Pero sí, eh, querer dejar, después de una mala sesión, después de una mala sesión, eh, las ganas de querer dejar eh, han existido. Eh... Yo he terminado campañas o he dicho como, bueno, lo siento, hasta acá hasta acá llegamos, hasta ya Por varias razones me supera. Eh, pero no he dicho como, voy a cerrar mis libros y me voy al ori caminando al horizonte. Porque también uno lo que va aprendiendo con, con la edad es que efectivamente el tiempo pasa y pasa para bien y pasa para mal. Más adelante Obviamente voy a tener ganas de volver a jugar historias, jugar rol, contar historias y ese tipo de cosas. Eh, en algún momento sí me separé mucho del rol. Guardé los, los libros y qué sé yo, estuve haciendo otras cosas. Después de que salí del colegio, entré a la universidad y ya era muy difícil juntarse regularmente. Y claro, ahí mis libros estuvieron guardados durante 10 años quizás. 7, no, no, algo así. Pero después... Lo sacamos de nuevo O encontramos otros y nos volvimos a juntar Y salió la idea de, miren, podríamos jugar este jueguito, ah? está bueno Blades in the Dark, lo recomiendo muchísimo Y, y ahí empieza nuevamente a, a regarse esa semilla que podría haberse secado en algún momento Pero no, creo que no, no he renunciado al rol como Alan Moore ha renunciado a los cómics Tantas veces para volver a, en Gloria y Majestad, unas 8 o 7 veces después un, Llega un punto que uno desconfía de eso <ríe> a, mí, a mí sí no. me pasó dale, dale. No, no, no, no, no, era un chiste tonto dale. <ríe> A mí me pasó En aquel momento eh, No era tan joven, ya fue, fue hace Años ya. pero no Yo estaba frustrado con la mesa Pero principalmente los problemas que tenía Eran exteriores al, al juego de rol Pero relacionado con el grupo y, y, y era, una, era una situación que, que se tornaba que, en que yo estaba sintiéndome mal conmigo mismo, no por, por estar cansado en sí, sino porque no sentía, digamos, que estaba haciendo lo que yo quería, que quería expresar esa aventura lo mejor que podía. Y eso primero me, me frustró, y lo primero que pasó después de eso es decir, bueno, yo... No puedo dirigir más, no puedo jugar rol nunca más ¡Ale! Ah, no. Y sucedió que eh, cambié de grupo, de rol, de dirigir la misma aventura. Fue un error, un error. Debería haber eh, hecho otra cosa. Pero el cambio de grupo generó un cambio de aire y eventualmente empezó a conformar el grupo que está ahora que nos pueden ver en la taberna jugando. Y. Wow. Sí, sí, sí. sí. Fue, fue el, el, hasta acá llego y de repente, un pequeño cambio, empezó a hacer crecer todo y un chico que tenía muchas ganas de jugar, que le cantaba, Estaba en la mesa, invitamos a otra persona, a Luciana, después Bachi, después Max y ahora quedamos acá. Pero si no hubiera sido por eso, yo estoy seguro, digamos, que... Estaría alejado ahora, ahora serían recuerdos que tengo o, o, o decir, uh, me gustaría volver a jugar, pero no tengo. Eh, fue un momento. <ríe> yo, yo lo recuerdo como un momento bajo en mi vida, decir no quiero. Qué intenso. Fue, fue un momento, fue un momento muy feo para mí. Algo que me acompañó durante tanto tiempo. Eh, lo, lo que más me molesta ahora de esa situación es que no tenía una razón real para, para decir. Todo lo que me estaba pasando no era suficiente para, para realmente decir que ya se había terminado todo. Pero bueno, me alegro que, que, a, a, que de alguna manera nos encontrábamos todos en una situación de esta, así, de esta ítole y, y decidimos seguir, y acá estamos. La apago la cámara de área <risa> ¿Estás sí, ahí, sí, Adrian? Y sí, acá estamos, sí, a negro. Sí. Yo ya no quiero más nada. ¡Pum! Claro. Ahí volvió. Bien, vamos a volver con el. con el cansancio de DM y, y la, la dificultad de. En realidad, ahora quiero esperar un poco la parte de. Eh... de creativa. ¿Estás, Adrian? ¿Os ¿Nos escuchás? Nosotros te vemos y te escuchamos. No, no te escuchamos. Sí, estás escribiendo. Bien, ahora vuelve Adrián. ¿Las cámaras se, uh -huh. se acomodarán solas? La pregunta. <risa> Ahí está. Sí, se acomodaron solas. Bárbaro. <risa> Vamos. Va. Me falló la conexión y... Te quedaste congelado así Leon y dije bueno. El, la, la, la pregunta que quería explorar ahora Es sobre la parte de creativa A veces, me, siguiendo esta anécdota Lo que me había dado cuenta yo era que Todo lo que estaba haciendo Todas las cosas que estaba dirigiendo Seguían más o menos la misma línea Y, y Todo estaba construido de la misma manera Y no era No era algo sorprendente, no era algo maravilloso Pero lo venía repitiendo Yo mismo Hace, no sé, meses Un año, tal vez, entero De dirigir la misma El mismo tipo de aventura Y eso me quemó a mí Yo mismo Mi propia Mi propia Forma Mi propia experiencia creativa Me quemó a mí ¿A ustedes les pasó algo así? ¿Y qué harían diferente? siento que querés empezar? Creo que... creo... creo... creo que no pero... Mm... pero también como acusando mis propias fallas yo por lo general hago mundos homebrew y campañas desde cero por lo general siempre también muy sandbox y muy abiertas a, a la exploración de lo que quiera que suceda en el universo según los jugadores claro y me da una curiosidad tan grande agarrar uno de esos sabrosos campañas de Dungeons and Dragons que dice como mira página 1 página 200 lleno de maravillosas aventuras probadas testeadas eh, modificadas tienen comunidades que se han dedicado a dar tips para hacerlo mejor hay mods para esta cuestión y hoy día estaba como revisando un raid así por ser y, y veo el de eh, eh, eh, eh, eh, el de Strat. ¿Sí? ¿La el de, de Strat? Eso, la maldición de Strat, Ravenloft y todo eso, y efectivamente allí hay una comunidad que se ha dedicado, un subreddit que se dedica a mejorar esa campaña. Tienen un montón de cosas homebrew, tienen mods, discusiones, tienen consejos, mira, este evento funciona, esta otra cosa no, esto suena bacán, pero no lo es, y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y me dieron las curiosidades de empezar a, a de repente ver cómo me va a mí adaptando material hecho. Que también me obliga a salirme un poco de, de mi forma, que de repente sí, a estar con un sandbox completamente todos los días, cada sesión, ir haciendo crecer el mundo. Abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas, efectivamente sí se puede generar, eh, crear un, un, un nivel de procesar información mayor y más complejo de seguir. Entonces, no sé, de repente veo la luz de la mano de Strat <risa> y vamos a ver, vamos a ver. Esperemos. Est Strat suena interesante. Eh, ya veo que Fran lo puso y está hablando de Fandelver. Eh, la, la, la eterna campaña eh, Yo jugué Fandelver, la narré Y no, no la disfruté <ríe> Me sentí muy muy limitado eh, En eso Lo mismo que, que decía Pimento. Yo estoy acostumbrado a crear todo Conmigo y si un personaje tiene que ser De una forma es así porque eh, Me pareció Y con esa Me sentí muy, muy limitado porque esa personalidad ya otra cosa, pero ese fue mi caso, y eh, cuando veo que falta inspiración de costumbre, eh, leo o veo o pido para ver una película, eh, quiero ver una película, digo, a ver, eh, una película del tema, o sea, no voy a ver algo futurista si quiero narrar de idea, no voy a ver una comedia si quiero narrar eh, algo de terror. Hay comedias que tal vez son de terror. Pero eh, busco eso, busco inspiraciones en, en otras cosas. ¿Ven? Eh, una historia que tal vez habla de un tema, me, en mitad de eso me da la idea para otra cosa. Y eso siempre me, a mí me ayuda como para desbloquear el arte que creó otro para Utilizarlo en lo mío. Eso me ayudó me muchísimo. Encanta. Me encanta. Bien. Ya estamos cerca de la hora del final del stream. Ahora me gustaría preguntarles algo un poco más relajado sobre el tema y es: ¿qué, ¿Qué se llevan de la charla de.? Yo, por mi parte, quiero, quiero decir que no había nunca charlado con otro DM de esto. Simplemente lo leía en internet, sabía digamos que era lo que les pasaba, pero nunca había tenido reales comentarios de los demás. Y, y ver las herramientas que usaron ustedes, la, la forma en la que los llevaron, las experiencias similares y distintas por las que pasaron, fue, fue algo realmente... Eh, que, me que me llenó un espacio que no sabía que tenía ahí Como compartir estas experiencias de DM me ayudó mucho más a entender el papel del DM eh, yo también me llevo, me llevo bueno, la posibilidad de, de seguir dándonos la mano de forma tan lejana, tan remota tan, tan inverosímil eh, eh, me llevo efectivamente la posibilidad de compartirlos de DM a DM, entre DMs, lo que los DMs callan, todo ese tipo de cosas. Y de verdad escucharlos valiosísimo, pero también agradezco muchísimo la invitación porque se logró una conversación que me hizo sentir lo suficientemente cómodo como para mostrar debilidades, miedos, como... Conversar de ratos amargos y hacer este ejercicio de efectivamente decir Bueno, sí, como todos lo hemos pasado, como el hoyo de repente y, y ha sido doloroso, ¿cierto? Sí, sí, puta que ha dolido Qué bueno que estemos acá todavía y que no soy el único, no voy a ser el último A ustedes en el chat también les pasará <risa> eh, Pero se puede seguir adelante y, y claro, nada es tan grave como... Me siento muy renovado después de todo esto. Eh, creo que también parecido. He hablado con un montón de DMs que están frustrados y siempre les, les, les he aconsejado, le les he dicho qué, qué deberían hacer, pero ADM jamás. ADMs. ¿bien? Lo he hablado con, con mi pareja, con, con amigos, eh, cómo me sentía, pero ADMs jamás se lo había dicho y. y y es distinto como que eh, estás hablando con la persona que está igual que vos y que es el que se le para los pelos de punta junto, igual que vos y, y lo, lo notas eh, que, que es distinto, que nada más escuchar entonces también me llevó eso fue, eh, fue lindo poder expresarlo a, a gente que inmediatamente cuando decís, no me pasó esto empieza con <risas> a sentir de la misma forma <risas> Porque hay muchas historias de, de DM frustrados y jugadores que se frustran con el DM. También pasa muchísimo. Eh, pero bueno, me llevo eso. Eh, el haber podido comentarlo a, a pares, por así decirlo. Y también como pimento, agradecer muchísimo la invitación eh, de, de estar en el primero del año con dentro del la taberna que tanto, tanto quiero, tanto, tanto quiero ver crecer. Bueno. Son los últimos minutos del stream, les les, les quiero dar ahora su espacio para que comenten. nos podemos encontrar, si tienen alguna especial, si tienen algo, y después les voy a ir agradeciendo. A ver, venido <risas> pimiento, por favor. Perfecto, yo quiero reiterar que acá muchas de las cosas que, que, que dije son en realidad Cosas que canalizo de, de, de mi gente cercana, dados y deudas, el COPE Scarabir, la Simo, Peloso, eh, Enmian, el Uvatar que están... Hemos compartido tanto y, y quiero visibilizar eso como digamos... Represento a muchos Y... Eh, me pueden encontrar en arroba dados y deudas, tenemos de todo creo A mí me pueden encontrar particularmente en Instagram como arroba onopimiento y nada, ojalá nos topemos por ahí y nos sigamos escuchando y, y leyendo les agradezco a todos por estar participando sosteniendo y echándole fuego a estos espacios que son bacanes pues son bacanes, deberíamos tener eh, más difusión lo agradezco a todos, muchas gracias Área. eh Pimiento, te están preguntando ¿Sí? si sos de El Chile. <risa> <risa> <risa> eh, redes sociales, nada. A <risa> mí quieren verme, eh, verme, quieren escucharme y leer las tonterías que pongo, porque nada, tiene mucho sentido. El Discord de la taberna, eh, totalmente a diario, <risa> totalmente. Eh, totalmente metido, lo disfruto muchísimo y eh, creo que juego tres, cuatro veces a la semana ahí, así que es en el único lugar donde es posible encontrarme. Y, tal vez, seguramente, mejor dicho, cuando empiece el torneo eh, me van a escuchar diciendo ¡No podés hacer eso! <risa> ¡No! soltad tu compañero! ¡No lo revolíes al foso! ¡No! Ahí <risa> me van a, también a encontrar. Buenísimo. Bien. La verdad que fue una charla hermosa, me encantó. Todas las opiniones y historias de ustedes. Quiero agradecerle muchísimo por haber aceptado la invitación y, y, y compartirlas con, no solo conmigo, sino con todas las personas que nos están mirando ahora y las que lo van a ver después. Porque para cualquiera que nos esté mirando este programa, si sí, veo en alguna parte, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube el lunes, ahí va a estar público. Chicos, de nuevo, un, totalmente un placer, fue un gusto tenerlos, me encantó. Espero, espero se repita y podamos compartir otras colaboraciones. Gracias. Gracias. A ti. Gracias a ustedes. Para, para cualquiera que nos esté mirando, los vamos a dejar con el outro ahora y vamos a hacerle reida a alguien que esté jugando rol, así pueden seguir viendo materia. Chao. Perfecto. Chao. Saludos a las chicas, León. Ah, dale. Nos vemos.